Bienvenido y por otra parte en el día de ayer, aquí en República Dominicana se estuvo llevando a cabo una convención nacional extraordinaria, doctor Tilson Mejía Ricard. El Partido Revolucionario Moderno, bienvenido, estuvo llevando a cabo su convención de modificación de sus estatutos. Bienvenido en esta modificación, el Partido Revolucionario Moderno concluyó en el día de ayer con esta parte y de manera extraordinaria en esta convención fueron ratificados lo que son los nuevos estatutos, habilitados de donde se da paso ya a lo que sería una posible reelección del presidente Luis Abinader. Pero también además está prohibido bajo lo que es el reglamento que los presidentes y secretarios generales del partido no puedan aspirar a la presidencia o vicepresidencia mientras estén en su cargo. También establece, bienvenido, esta modificación estatutaria que para aspirar a la presidencia o la secretaria general de este partido se debe tener entre 5 y 4 años, y ya para otros cargos, tres años y demás, de militancia ininterrumpida, bienvenido. Pero quiero resaltar algo de esa convención del día de ayer, bienvenido, que se estuvo llevando a cabo en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Bienvenido, una convención con un protocolo, con una organización digna de admiración. Unos estatutos que, como explicaba el doctor Edio Olivares, quien es presidente de esta Comisión de Modificación, se estuvieron llevando a cabo desde antes de las elecciones el proceso de estudio y ya para concluir el proceso, entonces fue que se dio a conocer esto. Mira, bienvenido. Creo que el PRM está empezando a aprender la lección, Está aprendiendo del pasado y para mí fue un acto que dentro de todo lo que se podía ver, me demostró una organización y un proceso guardando el protocolo del COVID-19 que me resulta interesante. Y creo que los demás partidos tienen que ver este ejemplo de organización que estuvo llevando a cabo el PRM en el día de ayer. Son dignos de felicitar el comi la comisión organizadora de esta convención y todo el montaje de este evento muy interesante. Y como ya te he dicho a la introducción, abre paso a la posible repostulación del presidente Luis Abinader en este caso, porque como establecen los estudiosos del derecho, los estatutos del PRM fueron llevado a acorde con la constitución, que permite una repostulación más al presidente Luis Abinader. Vamos a esperar ahora qué dice el que presidente. Es una muestra de madurez lo sí. que ha demostrado el PRM con su convención. Tú sabes que eh, las convenciones de ese sector político que lo que era el antiguo PRD pues fueron siempre muy incidentadas. Sí. Entonces ya esta convención llevada de de esta manera armoniosa, estudiada, sus estatutos ya habían sido eh, jurídicamente depurados. Sí. ya no fue no se fue allí a inventar eh, y a y a y a caerse a sillazo como en otras ocasiones bueno. con grupos por sí. acá y por allá eh, disponiendo de acuerdo a, a, la, a la gleba es que se sí, le llama sí, cuando, sí, sí. cuando llegan a, a aquellas partes interesadas sin embargo eh, esa convención de ayer y donde los estatutos fueron una especie de reconocimiento a José Francisco Peña Gómez, sí. fíjate. Porque José Francisco Peña Gómez, que era un abanderado de la socialdemocracia, también era un hombre eh, propenso a la armonía sí. y al acuerdo entre las partes y a darle a cada quien lo que es de quien. Incluso los estatutos que no andan por ahí un poquito iluso con, con partes que, eh, que quieren pescar en el Río Revuelto, sino que estos estatutos y esta convención para aprobar esos estatutos se hicieron acorde al, a la ley magna de la sí. nación a la constitución de la república pero más aún también a la ley de partido sí. y la educación de política de modo de manera que es una adaptación a los nuevos tiempos y con la, eh, diríamos con esa ruta que se lleva para que el, el presidente actual Luis Abinader eh, mantenga o pueda repotularse, quitándole ese impedimento estatutario que tenía el PRM, entonces también se ponen acorde a, a facilitar la vía. Sí. Eh, yo he reflexionado o sea, en algunas ocasiones que formar un presidente no es una cosa fácil. Estoy de acuerdo. O sea, bien, bien perdóname porque muy interesante ese punto que tú dices de formar un presidente porque eso no se hace de la noche a la mañana. Ahora bien, bo, vamos a escuchar que el equipo de N16 estuvo en la calle consultando a alguna de la gente a ver qué opinan de algo parecido así que tú dices, si están de acuerdo con esta adecuación que permite una repostulación del presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar esto, por vamos favor. A ver, excelente. Abinader lo que tiene que hacer las cosas bien en estos dos años que le quedan, para que el pueblo pueda elegirlo a él de nuevo y sea él nuestro presidente de nuevo. Yo lo veo de una forma muy positiva de parte del presidente de la República, que haya, que le hay, que haya restablecido los estatutos del partido para él por un segundo mandato constitucional. Con lo poco que consigue, uno come mal. Y además de eso, él está haciendo el trabajo muy mal y él no va a durar los cuatro años. Esas son cosas que no hay ni que pensar, la de que él vuelve, quiere seguir. Bueno, pero si el PLD duró 20 años, se religió Lionel, se religió Danilo, hay que darle una oportunidad al presidente Luis Abinader que se relija también. Bienvenido, como era de esperarse, uno a favor, otros en contra, pero... Está el pueblo decidir. Al final es el pueblo que vota, si, que decide si continúa o no, o si quiere darle nuevamente el apoyo al presidente Luis Abinader. Bueno, eh, realmente eh, la, las actuaciones de los presidentes son las que al fin y al cabo, y las circunstancias sí. eh, económicas que se presentan en el momento. Pero, como pudimos ver, a, a, hay una inclinación mayoritaria a una especie de continuidad y a esa facilidad, porque formar ya un poquito más frío, uno reflexionando, formar un presidente no es una cosa fácil. Entonces, para cuatro años, que solamente dura un periodo, mira, ya de este van prácticamente dos, dos años completos, solamente faltarían eh, dos años en lo que te taña un burro, ahí se terminan los dos años y terminó el periodo. Entonces, otros cuatro años más serían lo ideal para que se cierre un ciclo. Eso es así.